Chale, sería acá medio, medio raro. Espero que no esté rota. ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo andan? Aquí el Tony ya se la saben. Vamos aquí con un nuevo video para toda la bandita. Estamos en el spot. La oficina de aquí de la casa. Como verán ya hay por ahí algunos cuadros, algunas cosillas chidas que he ido poniendo. Porque la neta se veía acá como bien abandonado. Ahí poquito a poquito va agarrando flow. Se va viendo cada vez más chido, ¿no? Y pues nada, si no han visto el último video, la neta vayan a verlo. Está bien chido. Es de esta rayita. La neta quedó bien fina. Pues nada, en esta ocasión no vamos a ponerle tinta al cuerpo. Vamos a hacer un pequeño review y primeras impresiones de una cámara que acabo de apañar. Que es esta, la Osmo Action La neta es que hace tiempo que quería como Agarrar esta cámara, pero no había tenido chance Por ahí vi que me llegó un correo De estos güeyes de DJI, que la neta Tenía como una pinche promo acá, bien pro La neta es que sí, estaba como en un precio Pues bastante chido, porque normalmente creo que estaba Como en unos 8 mil pesos Un pedo así, casi 9 mil, vi que a raíz de que salió La GoPro 9, bajaron como el precio Ya después me di cuenta que estos güeyes Van a sacar como la versión 2 de esta Pero pues la neta no hay pedo, por el precio Creo que vale bastante la pena como agarrar esta versión, ya si después hay chance pues agarro la otra, ¿no? básicamente la agarré porque igual banda que ya me sigue desde hace tiempo vio que yo tenía como la GoPro Session 5, que es la que está así chiquitita pero la neta desde que la compré tenía como varias cosillas, bueno, para empezar porque ya se madreó, ya no sirve y necesita como otra cámara Bueno, el chiste es de que esa la neta nunca me gustó Porque tenía un pedo como en el, el lente O sea, se calentaba como un chingo Y la neta a la hora de estarla así agarrando Pues no, no, era como cómodo La neta sí se calentaba de una manera que Pues es como molesto, la neta Y después investigando en internet Vi que un chingo de gente tenía como ese pedo Así, total, bueno El chiste es de que ya no sirve Y pues necesitaba como otra cámara Este video lo estoy grabando ahorita con la GoPro No sé, por aquí voy a poner como el modelo Es como la más sencilla que hay La más, pues sí, la más piratilla Pero la neta es que sí saca Saca de chiva, ¿no? O sea, cumple, cumple su función. Pero pues, la neta es que sí quería como algo más chido porque, por ejemplo, en esta pues no tengo la pantalla. Y en esta la neta lo chido es eso que justo trae como esa pantallita donde puedes como verte a ti mismo. Y la neta eso está perro y aparte tiene como la, la de atrás. Entonces eso está chido, cosa que no tenía la otra, que era como el puro cuadrito. Entonces espero que con esta pues esté chido. Le estoy dando como la oportunidad a, a la Osmo porque... Tengo el dron Mavic Air de estos güeyes también de DJI Y la neta es que me han jalado bastante chido Y la neta es que como que con la GoPro Session 5 Quedé medio decepcionado ahí con la GoPro con, O sea, con la marca como en general Porque pues, no dan soporte y les valió verga totalmente Entonces como que... Entonces dije, vamos a darle una chance a estos vatos, ¿no? Entonces hay que darle acá el unboxing que se merece y también al ratillo vamos a salir como ahí checar ese pedo del Rocksteady que es como la estabilización, a ver qué tal jala, ¿no? Pues ánimo, bandita. ¿Qué tranza, bandita? Pues aquí está esta madre. Esta es la caja, así es como viene. Yo sé que igual ya tiene como tiempo que salió, pero no quise dejar pasar la oportunidad de agarrarla porque pues, la neta es que sí tenía como un muy buen precio. Y pues vamos a darle acá... Ya le soy acá medio medio raro. Espero que no esté rota o que sea como esta madre que, que es como para el como para la humedad. Si se abre, es bastante chido. Se ve bastante bien, ¿eh? a simple vista. A Vamos ver, a ver primero esta cajilla, ¿no? Eh, pues esto es lo que viene como en esta primera cajita que son cosas de accesorios o no sé viene este soporte que es como para poner en los cascos que es como un poco curvo, no sé si se puede ver aquí Y este es como plano, ¿no? O sea, como para superficies planas Y este es como para superficies curvas Como un casco, pedos así Lo que sí se me hace como bastante chido Es esta parte, lo de que estos güeyes le llaman el quick release o algo así Que la neta es algo que a estos güeyes de GoPro Sí se les ha dormido Porque a pesar de que pues, esos güeyes innovaron Como con, con la parte esta como del clip Que ellos inventaron, por así decirlo Pues la neta es que este sí está como más fácil de como de quitar y poner, nada más lo giras, aquí presionando esta madre y lo quitas o lo pones, la neta eso sí está como bastante, está como más fácil, no sé, digo, falta ver qué tan chido se sujeta como ya la mera hora y que no vaya a ser de que esto se salga, pero la neta es que no, no creo y pues esta parte que sujeta las cámaras la neta es ya como que es como muy característico de las cámaras de acción no específicamente de la gopro pero pues está chido porque con este mismo conector por así decirlo puedes como tener aquí la gopro o alguna otra cámara entonces está, está bastante chido y pues, pues nada ¿no? está mal el quick release como en curvo, uno plano y aquí es donde viene el pedo de la batería que igual este está chido, eh, la neta, porque tiene como su case acá. Entonces, la neta, no sé, hasta desde la presentación con la marca y todo el pedo. Si sí está como que, pues como que es de calidad, pues. Y en este otro sobrecito, tornillo que igual, este sí está chido, como esta parte que te hace como agarrarlo más, siento yo que como más chido. Y pues el cable, ¿no? Que pues, tal cual, de USB normal o tipo A al tipo C. Esto lo que viene y aquí algo como para que registres tu dispositivo, no sé, la neta. Y ahora sí, bandita, por lo que todos estamos aquí. Ya nomás. Ah sí. Si sí, era esta mal lo que sonaba. Pues aquí está esta vaina. Ah, ya trae acá como su este case. Se quita aquí supongo. Sobre su sí, a ver. Poner la batería. Se ve bastante chida, eh. Obviamente hay como un millón de reviews acá en internet, entonces se siente chida hasta como en el peso. La parte sí, es como un diseño como muy similar al de la GoPro y lo que sea, pero no sé, como que la combinación de tonos de gris y acá el lente así redondito y todo, la gente así... Pues sí se me hace que se ve como chido. Vamos a seleccionar el idioma, el inglés como que hay que realizar un registro y no sé qué, la chingada, pero... bueno, se lo hacemos al rato porque ya no tiene mucha batería hay que ponerla a cargar, pero la neta es que a simple vista se ve chido había visto que este pedo es como para la ventilación entonces es algo que le pasa mucho a las GoPro de hecho es lo que comentaba hace rato la otra que tenía la neta sí daba como siempre esos pedos se calentaba un chingo y pues bueno aquí algo chido es que tiene como el dual screen que pues es esta madre la de frente y la de acá que puedes ver, graba en 4K HDR, eso se supone que aguanta 11 metros de profundidad sumergida en el agua. Tiene esta madre el Rocksteady que es lo, del, lo de la estabilización que graba en 4K 60 frames por segundo y que tiene la slow motion a 8x, pero solo en el modo de full HD, que la neta yo creo que es el modo que más uso. no Generalmente no grabo como más calidad. Y pues nada, aquí lo que viene en la caja, pues ya, ya lo vimos, ¿no? entonces es hora de poner a cargar esta madre y ver cómo nos va al rato, ¿no? Y probarlo, a ver qué pedo. Qué tranza, bendita. Como pudieron ver, viene sin batería. La verdad es que pensé que iba a traer como un poquito, pero pues ni pedo. Es hora de ponerla a cargar y pues para ahorita el ratillo se le iba a dar un rol a ver qué tal grabas lo del Rocksteady, si está chido o no. Yo digo que es algo como bien chido para cuando grabas como en skate porque siempre pinches tomas todas movidas de acá y que se viera así como bien smooth. Ah, eso estaría bien padrino. Entonces, pues vamos a poner a cargar este pedo y ahorita nos vemos. La siguiente toma ya tiene que ser con, con la nueva cámara. Eh, que tranza bandita? Ya estamos grabando desde la Osmo Action. Tuvo que pasar un buen ratillo porque pues, la pila estaba muerta, ¿no? Básicamente. Pero la neta es que sí, sí está chida, güey. Es que aquí se ve bien machín. Algo que luego con la GoPro era como que medio complicado. Ah, qué pendejo no graba el video. Así es como se ve esta madre, ahí la... ¿Se ha ver la pantallita o no, güey? A ver, déjame ver Transabondita, está en la pantallita. Es algo chido que tiene la Osmo Action, porque pues antes tenías como que andarte ahí viendo el puro pinche tanteo, ¿no? Pero la neta es que pues o sea, Action, aunque la GoPro tiene como... Bueno, pues no se puede como... Ya lo no hiciste la vuelta, hijo. Ya lo tienes. Sobre la camioneta, no. Qué pedo, wey? mejor vamos a movernos de aquí para ver qué tal funciona esta vaina. Hola, cerca nuevo. segundita. ahorita estamos grabando en Full HD a 60 frames por segundo, entonces debe estar fluida la toma. Y aparte está activado el rocksteady que supone que es acá como el trip acá por software que estabiliza los clips de la osmo action según yo lo que he visto estaba muy verga entonces pues igual vamos a darle una corridilla leve y pues ya vemos como el, los clips que tal qué tal se ven de chidos, ¿no? vámonos ahora me faltó caballo, esperaba que la circa corriera acá bien vergas pero es como que ya le estoy llegando a la vejez, no? desafortunadamente nunca pensé que este tiempo llegaría pero así es así que mientras pues ya que no se puede hacer más este rollo vamos por unos pinches tacos, no la neta aquí para los tacos de y los, los de... Eh, los de que tranza bendita pues ya estamos de regreso aquí en la casa después de haber echado unos finos tacos bueno igual no tan finos pero estaban chidos más o menos tuve chance de darle una chequeada ahí a la cámara y todo el tema la neta es que como que las primeras impresiones pues sí es que la neta está bien chida una de las cosas que me gustó bien cabrón fue como el tema este de la, de la pantalla que tiene la frente porque la neta sí está chido como poder saber como dónde estás encuadrando y con las GoPro o la experiencia que yo había tenido con cámaras anteriores era ese pedo de que era como tenías como un espectro muy amplio, pero sí tenías como que medio adivinar un poquito en dónde estabas grabando y ese. aunque se supone que, bueno la pantallita tiene como un delay como de por ahí de un segundo, un poquito menos, he escuchado gente o he visto videos de banda que se queja de eso, que nah, es que no es tiempo real y cosas así y es como que, ah, wey, no mames no pasa nada, ¿no? O sea, para mí es mucho más útil el hecho de poderte como ver y cómo estás encuadrando a ese pequeño delay que pues la neta te terminas acostumbrando, ¿no? Antes de grabar este esta parte del video tuve chance de usar la cámara en su modo de hyperlapse, tiene varios modos ¿no? el normal a diferentes frames que puedes activar o no el steady tiene lo de un timelapse también, eh, slow motion creo y como ráfaga de, de disparo, eh, tomando en cuenta lo del hyperlapse puse la cámara en el casco que de la moto y me fui al jale ¿no? Y dije ah pues voy a grabar con un hyperlapse a ver qué tal se ve y no tenía como muchas expectativas Porque con la GoPro Ya la había intentado hacer antes Y se veía como Medio así Un poco cuando volteas O el camino así Es como que dije Bueno igual No se va a ver tan chido Pero vamos viendo ¿no? Si no ya calo Con la parte Como en que va en el pecho Dije a lo mejor ahí como Es más estable No te mueves tanto Puede ser que se vea más chido Y no La neta es que me sorprendió Bien cabrón El video en Hyperlapse Así como En el casco Y nada La neta sí es otro pedo sí es Cambio muchísimo La forma en, en que registra Lo más chido es que prácticamente parece como si lo como si fueras montado en un o con estabilizador, no sé. nada está bien verga. Y luego aparte como ya tal cual lo obtienes del software a la velocidad acelerada, pues es muchísimo más fácil la edición porque ya nada más, si quieres le montas ahí como una musiquita de fondo o lo que sea, algún efectillo y ya queda prácticamente chido. No tienes que andar acelerando nada, ni estabilizando, ni... Es pues otro pedo, la neta. Me parece como bastante superior a otras GoPro que yo he tenido, que tampoco es como que he tenido todas, pero la neta es que sí, sí, estoy como muy sorprendido del desempeño de, de estas sobre otras y pues obviamente no todo es miel sobre hojuelas hay dos, tres detallitos que la neta ya le he notado y que sí como que, ay güey, esto no está tan chido pero también al mismo tiempo sé que tal vez son cosas que cambian en relación a lo que yo ya había usado antes y que probablemente cuando ya él esté como lidiando con ellas en el día a día va a ser como que, ah, esto tiene una razón y pues más bien es como que ahorita yo estoy así como en esa transición y es como un poquito medio, como medio fastidioso, como acostumbrado de un sistema a otro que no cambian mucho pero tienen como cada quien sus cosas pues nada hasta el momento la neta puedo decir que está chida que la neta sí, es una fue una buena elección también la quise como agarrar porque quiero seguir haciendo como más videos y más seguido y no dejarlo como tanto al olvido y yo sentía que con la otra cámara como que no me motivaba mucho porque pues para empezar no es como esta que tiene la pantalla solo grababa en full hd pero a 30 cuadros creo algo así o sea si sí estaba como es de las gopro la más austerona que es como esta y es la GoPro Giro, así nada más, así es como lo más sencillo de lo más, Es más es, Ni siquiera la puedo sacar De este case No se le puede cambiar La batería Y por ejemplo A esta sí Puedo tener Dos, tres baterías Cargadas Te vas a un viaje O te vas a patinar Lo que sea Que se acabó pues Nada la reemplaza Y ya chido Y con la otra no Con la otra es de que güey se te acabó la batería Y se te acabó la diversión A menos de que traigas Por ahí un power bank Pero tienes que esperar A que se cargue la batería Entonces es como que güey no sé Entonces pues, La verdad estoy bastante Contento con esta Y espero que Que no me decepcione Porque creo que Está bastante chido Pues nada Creo que no hay mucho más que decir Quiero seguir subiendo como más videos de skate Cosillas acá con el drone, cosas chidas así Y pues nada, deja en los comentarios Si tú tienes eh, alguna GoPro Tienes esta Osmo Action Crees que hay alguna cosa que no se mencionó En estas primeras impresiones del video O quisiera hacer como alguna comparativa Cosas chidas que tiene una y otra y viceversa Pues deja ahí en los comentarios algo que, que Quieras saber también sobre la cámara No olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón Que está por aquí abajo, un poco así Compartirlo con la banda, ya sabes por ahí en Facebook no sé, tus compas, algo que le pueda funcionar a este video. Nos vemos en otro video. Y recuerda que los campeones no usan drogas. Ah, por cierto, algo que no me había estado fijando mucho. Bueno, sí, porque me molestó desde el inicio. Es como los soniditos que tiene Estados Mo Action en relación a las GoPro, que es como a lo que yo estaba acostumbrado. Creo que los sonidos no están tan chidos igual en Estados Mo Action. Cosa que me llama la atención porque en el drone es algo que al encenderlo dices chingón se oye. Deja tu comentario si sí, opina lo mismo.